Entrena con los mejores instructores y mantente en forma con nuestras clases de bailoterapia Dragma. Y la más completa sala de musculación en Ibarra, Gimnasio en forma deporte y nutrición